Particular va a ser holomorfo en Z0 Y entonces eso quiere decirnos Que el límite cuando Z tiene A Z0 de F de Z Menos F de Z0 Menos F' de Z0 por Z Menos Z0, eso dividido Entre la norma de Z menos Z0 Tiene que ser 0, ¿no? Entonces no es más que la definición De que la función sea diferenciable En el punto Z0 ¿Mm -hmm? Y lo que hicimos Con la definición esta fue Pues irnos a la definición explícita, ¿no? ¿Eso qué quiere decirnos? Que si ustedes me dan cualquier epsilon mayor a 0, yo puedo encontrar una delta mayor a 0, de tal manera que si hago la distancia de z, z0 chiquita, entonces la norma de f de z menos f de z0 menos f' de z0 en z menos z0 tiene que ser menor a epsilon por z menos z0. Donde discutimos ¿no?, cómo de este cociente pasamos a esta que tengo aquí, que básicamente la idea es que nada más cuando saco la norma aquí la norma de abajo pues queda intacta, y la puedo pasar multiplicando al otro lado, ¿no? Entonces, básicamente era eso. Entonces, hasta aquí ya ocupamos la idea de diferenciabilidad, que era la hipótesis que nos pide el lema de bursa ¿no? Tenemos una función diferenciable sobre una región, y ahí estaba metida el triángulo. El triángulo lo ocupamos para obtener la sucesión de triángulos esta, y aquí ocupamos la última hipótesis, que es que la F es solo morf, Entonces, ya nada más hay que ensamblar todo esto para obtener la demostración del, del teorema, ¿sale? De... Ya ver que en realidad la aproximación está, si nos permite hacer esa integral tan chiquita como queramos. ¿Va? ¿Y cómo le vamos a hacer para eso? Pues fíjense, ya también lo habíamos planteado el día de ayer. La, primer, la, la idea para hacer esto es. Primeramente vamos a aproximar la integral sobre la frontera del de triángulo t supra n, es decir, estos de los que aparecen en las aproximaciones, utilizando todos los elementos que aparecen. Aquí dentro de la condición de continuidad, venga aquí en la condición de, de continuidad, perdón, de holomorfía. Bueno, recuerdo que toda función de holomorfía es continua, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es la holomorfía. Entonces, vamos a utilizar todos los elementos que aparecen en la noción de holomorfía para reescribir la integral sobre la frontera de Tn. ¿Va? Entonces, el punto es, yo quiero agregar todos estos términos y lo que notamos es que si yo agrego los términos restantes que son f de z0, y f' de z0 por z menos z0, con sus debidos signos de menos, la integral no cambia respecto a la integral original, ¿no? Y eso lo tengo sobre la frontera de cualquier cualquiera de los triángulos de la, de la sucesión que obteníamos. Y les di la razón de por qué sucedía esto. Básicamente, lo que utilizamos aquí fue que si ustedes integran, ¿no?, sobre una curva cerrada, una función, o la derivada, mejor dicho, de una función, eso les da cero. Y vimos que esta función, que es una función constante, trivialmente tiene una antiderivada. Y la función esta, que es el producto de una función de grado 1 por esa constante, también este, trivialmente tiene, este, es la derivada de una función. ¿no? Entonces, utilizando ese teorema, las integrales correspondientes valían 0, y por eso es que podía agregar esos dos términos sin alterar la integral esta. ¿no? Entonces, llegamos a la igualdad esa que teníamos aquí. Y ya después, lo que hicimos, y aquí ya fue más o menos por donde nos quedamos, fue utilizar esto para acotar la integral de la frontera de t supra n. Acotarla por arriba, porque recuerden que todas estas integrales, todas estas integrales que tengo aquí, acotan en norma a la integral que me interesa. Entonces, si las acoto por arriba, voy a lograr este, acotar nuevamente a la integral que me interesa. ¿Van? entonces pues bueno, aquí directamente la primera igualdad fue nada más sacar norma de ambos lados, a la igualdad anterior, que es la que tenemos aquí. Y luego lo que utilizamos aquí para la desigualdad es... Recuerden que la norma del integral de una función era menor o igual a la integral sobre la misma región de la norma de la función. Uh -huh. Que en este caso, la norma de la función es esta cosa grandota que tenemos aquí. ¿Va? Y entonces, entonces eso yo les dije. Esto suena súper padre. Porque si ya tengo aquí la norma de esta función, yo sé hacer la norma de esta función chiquita cuando z y z0 son puntos cercanos. ¿No? Porque eso lo obtuve la condición de holomorfía que tenemos. En la parte de aquí arriba, ¿no? La que escribimos acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues hacer justo, ¿no? El integrando chiquito, para que entonces esta integral se volviera chiquita y con eso cotara la integral sobre la frontera de T, ¿va? Entonces, ¿para eso qué es lo que notamos? Para eso lo que notamos es que, si uno calcula el diámetro, ¿no? De cada uno de los triángulos que aparecen, ¿no? En, esas, en esa sucesión que habíamos comentado, del triángulo T a la N... Eso, ese diámetro, lo puedo a obtener como 1 entre 2 a la n, el diámetro del triángulo con el que empecé. Y discutimos por qué, ¿no? O sea, acuérdense que los triángulos t a la n los obteníamos a la hora de tomarme los puntos medios de los lados de los, del triángulo, ¿no? Entonces, como en todos lados estoy, este justamente, ¿no? O sea, dividiendo la distancia por un factor de un medio, por eso que se parece este factor de 1 entre 2 a la n, ¿no? Y bueno... Aquí lo importante, además de tener la igualdad, ¿no? O sea, la igualdad del diámetro, ¿no? El t sobre n respecto al diámetro de t, es que noten que como este diámetro que tengo aquí, pues es justamente, ¿no? Es un numerito, ¿no? Es un número eh, real, este, de hecho real no negativo, ¿no? Porque es un diámetro, eh, fíjense que esto me está diciendo que uno puede calcular el límite cuando n tiende a infinito del diámetro de los t a la n, y como esto que tengo aquí es una constante El límite es simplemente el límite cuando n tiene infinito de 1 entre 2 a la n Y ese límite es 0 Entonces ¿qué quiere decirnos Que el límite cuando n tiene infinito de los diámetros de los t a la n Tienen 0 Son 0, ¿no? Y, y eso también es claro, ¿no? O sea, como los triángulos cada vez se van haciendo más chiquitos Pues es claro que debería suceder esto Solo que aquí lo estamos demostrando de forma analítica ¿Va? Entonces ahora sí Voy a ocupar que esta sucesión tiene límite 0 Para ensamblar con la condición que habíamos obtenido de la holomorfía, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, pues para la delta mayor a cero que obtuvimos de la condición de la holomorfía, como este límite tiende a 0, eso quiere decirme que puedo encontrar n0, un número natural, con la propiedad de que siempre que n sea mayor o igual a n0, el diámetro del Tn correspondiente sea menor a la delta esta. ¿Vale? En particular. Vean que esto sucede cuando la N es N0, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, en vez de fijarnos en una familia de triángulos cualquiera, voy a fijarme precisamente en el triángulo N0, porque yo sé que con esa condición, el diámetro de T supra N0, tiene que ser menor a la delta. ¿Y ¿Para qué me va a servir eso? Pues para justamente controlar lo que tengo aquí, ¿no? Porque fíjense, si yo tengo que los puntos Z está en T a la N0, como Z0 ya está en T a la N0 porque Z0 estaba en la intersección de todos los triángulos Ya voy a poder controlar esto utilizando la, la condición de la holomorfía Y eso fue lo que hicimos, ¿no? O sea, si Z está en TN0, la distancia de z 0 va a ser trivialmente menor a delta Porque repito, Z y Z0 pues están en T supra N0 Y aquí ya vemos que el diámetro de T supra N0 es menor a delta, ¿no? Entonces, bueno, pues en particular la norma de Z menos z cero es menor a delta. Y entonces ya sé que esta cosa que tengo aquí subrayada, su norma va a ser menor a epsilon. Entonces ocupo eso, ¿no? La no fíjense, la norma de la integral sobre la frontera de T n 0 de F es menor o igual de entrada, por esta desigualdad que tenemos aquí, por la 3, a la integral sobre la frontera de T n 0 de la norma de F de Z, menos F está Z0 menos F' de z Z, eh, F' en Z0 por Z menos Z0 Y como Z y Z0 Repito, están en n 0 Esta norma que tengo aquí Es menor o igual a Epsilon Por la norma de Z menos Z0 Y eso acuérdense que es por la holomorfía Estamos ocupando eso que tengo aquí ¿Va? Y eso pues obviamente Que estoy cumpliendo la hipótesis que tengo acá ¿Vale? Entonces ya coté Lo que esté, el integrando de, de esta integral que tengo aquí Por Epsilon la norma de Z menos Z0 y luego hicimos un pequeño pasito más, ¿no? Que es, bueno, esta norma de Z-Z0, puedo acotarla trivialmente por el diámetro del triángulo t n 0 que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, por eso es que tengo esta nueva desigualdad que tengo acá. Y para concluir, fíjense que aquí lo que estoy haciendo es integrando esta función, que es una función constante. Entonces, pues esta integral que tengo aquí, realmente pues sería nada más el valor de la función esta, por la longitud que tengo aquí, ¿vale? Pero, fíjense que lo que voy a hacer es, en vez de calcular la integral directamente, lo que voy a hacer es, voy a tener una nueva cota. Noten que el diámetro de T supra N0, trivialmente es menor o igual al perímetro del triángulo T supra N0, ¿no? Entonces, esta integral que tengo aquí, la puedo acotar por epsilon, por el perímetro de T supra N0, que es una cota para la función que tengo aquí adentro, y luego así, eso hay que multiplicarlo por la longitud de la curva. Pero la longitud de la frontera es el perímetro de T sobre N0. Entonces, esa es la razón por la que aparece un perímetro de T super N0 al cuadrado. Uno proviene de acotar el diámetro por el perímetro. Y otro proviene por el hecho de que cuando yo hago la integral esta. Pues como estoy acotando no justamente la función. Me queda la cota de la función, que es epsilon por el perímetro. Y luego por la longitud de la frontera que es nuevamente el perímetro Por eso me queda este cuadrado ¿Vale? Y bueno, aquí les dije, ¿no? Cada uno de los pasitos que les dije ahorita De forma hablada, aquí están, formas de form están escritos De forma explícita ¿Vale? Entonces, ya obtuve Entonces, esta cota para la, para la norma Del integral sobre la frontera de TN0 De la función F ¿Va? A saber, la cota que obtuve es Epsilon por el perímetro de t sub n 0 Al cuadrado y aquí fue donde nos quedamos el día de ayer. ¿Va? Entonces ahora sí, voy a utilizar esta información para ahora sí ya terminar de acotar la integral sobre la frontera del triángulo T. Entonces, a ver, fíjense, eso ya es muy fácil. ¿Por qué? La integral sobre la frontera del triángulo T, bueno, la norma de eso, habíamos que, quedado que es menor o igual a 4 a la n, la norma sobre la integral... En la frontera de cualquiera de uno de los triángulos de la sucesión Entonces voy a ocupar eso en particular para el triángulo T supra N0 Entonces, esta norma va a ser menor o igual a 4N0 La norma de la integral sobre la frontera de T supra N0 de F de Z ¿No? Entonces tengo esta cota Que repito, esta que tengo aquí para que vean que no les estoy mintiendo ¿No? O sea, proviene de esta que tenemos aquí para el caso particular de N0 ¿Va? Número 2 esta, esta, esta integral que tengo aquí Ya la acotamos arriba La acotamos por epsilon Por el perímetro de T supra N0 al cuadrado Entonces eso lo acoto por la cuota que tenemos Que es epsilon P eh, En el perímetro de T supra N0 al cuadrado Y eso no olvidemos El 4N a la 0 ¿Va? Entonces tengo esta cosa que tengo aquí Y ahora aquí va la parte Más bonita de todas Míjense. Vamos a analizar este uh, perímetro Entonces, aquí estoy calculando el perímetro Del triángulo T supra N0 ¿No? ¿Cómo se relaciona este respecto al perímetro Del triángulo original? Pues otra vez, acuérdense que en cada división Lo que hice fue dividir cada uno De los lados por A la mitad, ¿no? Porque en serio, estaba obteniendo los puntos medios Para obtener cada uno de los triángulos este, En cada una de las divisiones ¿va? Entonces, pues trivialmente Como estoy dividiendo cada uno de los lados a la mitad pues lo que me está diciendo es que el perímetro del triángulo T supra N0, pues es el perímetro del triángulo T, pero dividido entre 2 a la N0. Porque en cada uno de los pasos, recuerdo, para poner cada uno de los TN, lo que hice fue dividir a la mitad cada uno de los lados. ¿No? Entonces, por eso tengo esta igualdad que tengo aquí. Y fíjense, eso está bien padre, porque si ustedes se fijan, lo que tengo aquí dentro del cuadrado, a la hora que lo eleva al cuadrado, me va a quedar el perímetro del triángulo T, dividido entre 2n0 elevado al cuadrado y qué le dicen sus leyes de los exponentes pues que eso es 4n0 y entonces el 4n0 de acá se va a simplificar con el 4n0 que tengo acá entonces aquí me va a quedar simplemente como cota epsilon por pt al cuadrado donde pt es el perímetro del triángulo entonces vean qué es lo que estoy diciendo aquí lo que estoy diciendo aquí es que la norma de la integral sobre la frontera de t de la función f Está acotada por epsilon por el perímetro del triángulo al cuadrado. ¿No? Pero eso que hicimos aquí. Fíjense, ya no tiene dependencia ni de los triángulos que obtuvimos en la, en la sucesión. Ni de la delta que provino de la condición de holomorfía. Ni de la n que apareció en la sucesión. O sea, ya no tiene dependencia de nada más que de la epsilon. ¿No? Y epsilon fue un número cualquiera que yo me tomé. Que también provino, ¿no? De. La condición de, de la holomorfía Entonces, como esta igualdad que tengo aquí La tengo para, esta desigualdad, perdón, la tengo para cualquier épsilon mayor a cero, Pues lo que quiere decirme Que entonces la norma de esta integral tiene que ser cero, ¿Vale? Y bueno, si la norma de cualquier complejo es cero Es equivalente a decir que el complejo es cero. No, aquí el complejo en cuestión es La integral sobre la frontera de t de la función f entonces, eso ya me demostró que la norma, que la norma, perdón, que el integral de la función f sobre la frontera del triángulo es cero. que es lo que queríamos demostrar? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algún comentario? ¿No me ayudas? Bueno, no les voy a negar que la demostración es un poco técnica Utilizó varios argumentos eh, Pero bueno, eh, en todo caso, o sea, si ahorita no lo tienen como tan presente La demostración y eso, eh, pues ya saben, ¿no? O sea, quédense en ese momento con el resultado, ¿no? Lo que nos está diciendo el lema de Gursad Es que si ustedes tiene una función holomorfa en un abierto y conexo y se toman un triángulo dentro de ese abierto y conexo, la integral sobre la frontera de ese triángulo tiene que ser cero ¿Vale? Les repito, es un eh, resultado bastante increíble y que es, como les comentaba un poquito ya ayer, eh, un caso particular de un, del teorema mucho más importante que van a ver con Frank cuando le toque venir. ...que es el teorema de Cauchy... ...este es el teorema en el que se va a basar todo el curso... ...y en el que se basa todo el análisis complejo básico... ...vale, entonces... ...ese es el caso un caso particular de este teorema... ...y bueno... ...aquí hicimos la demostración... ...y la demostración es un poquito... ...artesanal... ...como se podrán dar cuenta, ¿no? ...hacer la división de los triangulitos... ...ir ocupando la holomorfía para acotar cosas... ...y bueno... Eh, ...no sé qué les parezca la demostración... ...a lo mejor... O sea, ...no les voy a negar que a lo mejor sí está complicada... ...a nivel de todas las demostraciones que hemos hecho... Indudablemente es la más complicada Indudablemente es la que más ya suena a hacer análisis Que es lo que buscamos hacer en ese curso no Buscamos hacer análisis sobre los complejos Pero es una demostración que encierra ideas Bastante sencillas, ¿no? La de subdividir triángulos para ir haciendo el intervalo chiquito ¿Va? Entonces, este... Bueno Esta es la demostración de nuestro lema de Gursat uh -huh. eh, so, Vamos a platicar más cosillas acerca de este lema de Gursat so, La primera de ellas... Eh, tiene que ver con que en su enunciado original, el lema de Gursad no se hacía para, no fue enunciado, mejor dicho, en el caso de triángulos. Sino que si ustedes checan el artículo original, que es bien viejito, es como de 1800 y algo. Este eh, lo que hace Gursad es demuestra este lema. Para el caso de que la región sea un rectángulo. ¿Vale? Y no un triángulo. Como lo estamos haciendo aquí. Sin embargo, vean que con el, con el lema de Gursat que acabamos de demostrar, si quieren ustedes, la versión moderna del lema de Gursat, podemos demostrar el lema de Gursat viejito o el lema de Gursat clásico, como quieran llamarle. Y, y la idea es, o la idea en la que se centra esto es, la conocidísima idea que ustedes vieron seguramente desde la secundaria, que es que si ustedes tienen un rectángulo, de ahí ese lo pueden construir utilizando dos triángulos. ¿No? Entonces vamos a ver cómo aplicar este lema de Bursat para obtener la versión clásica, o la versión viejita. Y la idea es bien sencilla, porque básicamente nos vamos a apoyar en esta figurita que tenemos aquí. Ah, esta figurita. ¿Va? Fíjense. Si ustedes tuvieran un rectángulo, aquí está el rectángulo, y vean que lo estoy haciendo, lo estoy orientando positivamente, tal y como lo hacemos siempre, en el sentido contrario a las manecillas del reloj. A eso me refiero con las flechitas rojas, rojas que tenemos aquí. Este triángulo podemos dividirlo por cualquiera de sus diagonales para obtener dos triángulos ¿No? Aquí lo que estoy utilizando es esta diagonal que va del, del punto inferior este, izquierdo al punto superior derecho. ¿va? Esa que tenemos aquí. Y otra vez, ¿no? como queremos tener curvas orientadas, pues para justamente este, calcular las integrales, estas hay que ver cómo va a ser la orientación en esta nueva línea que estoy haciendo aquí. Entonces, otra vez, como recuerden que lo que quiero es orientar mis figuras en sentido contrario a las modalidades del reloj o sentido positivo, fíjense cómo, cómo van a quedar las orientaciones. Bueno. El, vamos a llamarle el triángulo T1 al triángulo que aparece en la parte superior Y el triángulo T2 al triángulo que aparece en la parte inferior Entonces vamos a ver cómo orientamos el triángulo T2 Bueno, el primer lado, que es este lado horizontal Ya tiene la orientación que tenía el rectángulo El lado vertical ya tiene también la orientación este que tiene el rectángulo Y ahora aquí no sé qué decir qué sucede con el nuevo lado que agregamos Pero pues como vamos en sentido contrario a las manecillas de reloj eh, La orientación tiene que seguir en ese sentido Es decir, tiene que ir sobre la línea azul ya terminamos de orientar con esto el triángulo T2 Y ahora, para el triángulo T1, pues vamos a hacer lo mismo Sobre la línea vertical tenemos la orientación que está dando el rectángulo Y ahora, como nos queremos mover sobre las manecillas de reloj Nos vamos a ir sobre esa de este punto hasta este punto ¿va? Entonces nos vamos a ir sobre la línea verde Y para concluir, y para cerrar la figura Vamos a irnos otra vez no sobre la línea roja Que es la que ya estaba orientada en el rectángulo ¿Va? ¿Para qué hicimos esto? Para anotar lo siguiente Fíjense que si ustedes quieren calcular La integral Sobre la frontera del rectángulo Eso se va a dividir en la suma de dos integrales ¿No? La integral sobre la frontera del triángulo T1 Y la integral sobre la frontera del triángulo T2 Que es la observación que les estoy haciendo aquí ¿No? Si ustedes toman un, triángulo y hacen la perdón, un rectángulo Y hacen la división que les acabo de decir La integral se va a dividir en la suma de estos dos integrales Entonces eso está bien padre, ¿por qué? Porque recuerden que lo que yo quería decirles es ¿Cómo demostrar el lema de Gursat clásico del lema de Gursat que demostramos para triángulos? ¿Y cuál es la idea? Pues como ya logramos dividir la frontera de cualquier rectángulo En sumas de integrales que tienen que ver con triángulos Ya puedo ocupar directamente el lema de Gursat, ¿no? Para triángulos Entonces, si yo sé que mi función F esta Eso lo morfo en todo U Y tengo un rectángulo ahora metido en U ¿No? Y quiero demostrar que la integral sobre ese rectángulo es 0. Lo que hago es: digo, a ver, tengo mi función f, divido el rectángulo en los dos triángulos, tal ¿vale? y como lo hicimos. La integral sobre la frontera del rectángulo va a ser la suma sobre las integrales sobre la frontera de esos dos triángulos. Y ocupo el lema de Gursat para triángulos para decir: Es integral es 0, es integral es 0. Y entonces, es integral que tengo aquí 0. ¿Va? pocas palabras, con esto ya demostramos el lema de Gursat. Este aparece como corolario del de nosotros, ¿no? Que es el lema de Gursat original, tengo una función holomorfa en un abierto y conexo si tengo R un rectángulo, la integral sobre la frontera de ese rectángulo es R ¿Va? Como lo hicimos dividiendo, repito, el rectángulo en dos triángulos A ver, a lo mejor en este momento ustedes pueden decir, a ver en la... creo que hubo una duda o... ¿No? Ah, entonces estoy loco, ya escucho el sonidito de... de mí. pero bueno eh, a ver Ustedes pueden decir aquí en su mente, a ver, a mí desde la primaria me enseñaron que de hecho cualquier polígono, ¿no? Lo puedo dividir en una cantidad finita de triángulos, de hecho si tengo un n polígono pues ocupo no, este, n triángulos, ¿no? Porque son dependiendo del número de lados, ¿no? O sea, puedo hacerlo respecto al, al, al centro, ¿no? O, o poner un punto interior, no importa que me queden, este, que, que, que queden chiquitos los, los triángulos, ¿no? O sea, puedo dividirlos en n triángulos. Entonces, bueno... Vean que la ventaja del lema de Gursat que tenemos es que esto no solamente sirve para obtener el original, ¿no? Que es rectángulo, rectángulos. Sino que de hecho para cualquier polígono. Si ustedes calculan la integral de una función holomorfa sobre una abierto y conexo. Y se toman un polígono de n lados eh, metido en, en u. La integral sobre la frontera de ese polígono sigue siendo cero. ¿Por qué? Porque la divido en n triangulitos y listo. Aplico el lema de Gursat que vieron con. Que, que vimos hace un rato. ¿va? Entonces, es un lema bastante eh, flexible en ese sentido para aplicar a varias construcciones geométricas que son interesantes, ¿vale? No vamos a hacer uno de tales lemas, porque como les dije, a final de cuentas el lema de Gursat es el enunciado eh, simple de lo que es el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy, que repito, es el que van a ver con Flack, les dice, que otra vez, no, o sea, hipótesis, es una función holomorfa con un, un abierto y conexo entonces la integral sobre cualquier curva cerrada simple sobre la función f es 0 por curva cerrada, bueno todos entendemos lo que es una curva cerrada por simple quiere decir una curva que no tenga autointersecciones más que en el inicio y en el final entonces vean que todos los polígonos, los n polígonos son curvas cerradas simples entonces como van a ser casos particulares del de teorema de Cauchy no los vamos a tratar este nombre lo estamos tratando porque históricamente así es como se introdujo, ¿no? Y siempre es importante ver que las cosas históricas se obtienen con las generalizaciones que estamos trabajando, ¿va? Pero bueno, todos esos casos que vamos a trabajar, en cualquier caso, van a verlos con Frank cuando vean el teorema de Cauchy en su forma general, ¿va? Ahora, también quiero hacerles una pequeña observación que aquí les puse en forma de nota. Resulta que hay una demostración muchísimo más simple del lema de Gursat. Pero que requiere un poquito de hipótesis más elevadas eh, Donde se puede utilizar El teorema que ustedes conocen El teorema de Stokes de cálculo Y las ecuaciones de Cauchy-Riemann directamente el, A ver, déjenme Eso va a venir No sé si es un ejercicio de la tarea Yo creo que no De hecho está muy fácil Pero si viene como ejercicio en las notas Déjenme discutir con ustedes un poquito de este ejercicio va entonces Este ejercicio que les puse aquí El ejercicio 92 Para que no las vean ¿Qué hipótesis tengo que ocupar para ocupar justamente el teorema de Stokes? Fíjense, la hipótesis inicial sobre la función F es la misma. Una función holomorfa en un abierto y conexo U. Ahí no cambia nada. Aquí va la parte que es un poquito más elevada. Ustedes recuerden que para el lema de Gursatz solo pido la función holomorfa esta. Y pido un triángulo contenido en mi región. Bueno, aquí además del triángulo contenido en la región, voy a pedir que la función F... Si yo le calculo su derivada, esa función sea una función continua. Entonces, esta es una hipótesis que no tiene el lema de Bursat, pero que si ustedes agregan, pueden demostrar con el teorema de Stokes, y eso, de hecho la demostración es una demostración bien, bien sencilla, eh, que la integral sobre la frontera de cualquier este, sobre el del triángulo, aquí aparece una curva gamma, no sé por qué tiene una curva gamma, aquí debe ser sobre la frontera del triángulo, tiene que ser cero. va Entonces... Aquí nada más déjenme resaltar, si sí hay una hipótesis mucho más fuerte, que es que la derivada de la función de f sea continua. Nosotros no estamos pidiendo eso. Pero si lo piden, el teorema de Stokes directamente en tres pasitos les permite demostrar que la integral sobre la frontera del triángulo tiene que ser 0. ¿Vale? Entonces, bueno, no vamos a hacer eso porque... Fíjense que nuestro teorema es un... O sea, tiene como caso particular esto, ¿no? Porque, repito, no pedimos esta hipótesis, ¿va? Pero es un ejercicio bonito que a lo mejor tienen ahí un ratito libre y les interesa hacerlo y recordar el teorema de Stokes, pues les sale en, en tres pataditas, ¿va? Eh, y, y está claro que se ocupa el teorema de Stokes, ¿no? Porque les permite relacionar, ¿no? O sea, justamente, ¿no? Con las integrales de las parciales y ellos me van a ocupar, ¿no? Eh, las ecuaciones de cauchy van para, para hacer cero las integrales de las parciales, ¿va? Pues bueno, ya no digo más. Me voy a regresar a la parte a donde estábamos. Este, spoiler, spoiler, spoiler, spoiler. Eh, spoiler. Entonces, bueno. Eh, estamos aquí, ¿no? En la, en la nota 7 ¿Vamos? Y ahora, fíjense Ya que les hice este comentario De cómo obtener el lema de Gursad Para triángulos Y ya que les hice este comentario De cómo obtener una demostración del lema de Gursad En tres patadas Pero para funciones holomorfas Que tienen derivada continua Lo que quiero hacer ya para ir cerrando esta, esta, este, este tema Es ver dos resultados más el primero de ellos es un poquito generalizar este lema de Bursat para no necesariamente pedir que la función f sea holomorfa en todo su dominio. Sino que le vamos a pedir que tenga una cantidad finita de puntos donde la función no sea holomorfa. ¿Vale? Si se fijan, eso es una diferencia ya mucho más grande respecto a la función este al, al, al enunciado original del, del lema de WhatsApp, ¿no? Ya no vamos a pedir holomorfía en todo el dominio Sino que vamos a poder quitar una cantidad finita de puntos Donde la función no sea holomorfa Como hipótesis vamos a pedir ahí que la función f sea continua en esos puntos Entonces, bueno, para llegar ese, a ese lema A ver, les voy a leer mejor el lema para no andar hablando así como al aire Y que entiendan exactamente cuál es la fuerza de, de esa pequeña generalización ¿Va? Entonces, bueno a eso se le suele llamar el lema de, Gurs de Gursat con singularidades. ¿Vale? O sea, a ver, fíjense, fíjense lo que dice este. Si ustedes toman u un abierto eh, y, y conexo, también tiene que estar aquí, un abierto y conexo, y, y si se toman z0 un punto en el abierto u, ah, aquí no solamente tienen que estar en los complejos, sino en el abierto u. Fíjense, el lema dice lo siguiente. Si ustedes toman una función f, de u en los complejos Que es holomorfa Vean aquí la diferencia En u, quitando el punto z0 Y además es Continuo en z0 Ajá, bueno aquí Fíjense, aquí ya pusieron, ¿no? Que z0 es un punto en el triángulo O sea, z0 ya está metida en u Porque va a estar metida en el triángulo Ajá, entonces La integral sobre la frontera del triángulo t La función f, tiene que ser cero. ¿Vale? A ver lo que estamos haciendo aquí no es la gran ciencia Pero a lo mejor yo creo que vale la pena eh, Hacer el dibujito correspondiente ¿No? De lo que estás haciendo aquí La función ten, A ver, tengo mi función esta f a ver, Está bien delgadito este uh, Déjenme borrar eso. Ajá. Entonces ahí está Este es el dominio de mi función de f Este es un ¿Va? Entonces aquí está f y es una función que va a dar hacia los complejos Entonces fíjate, ¿Qué es lo que está diciendo esto? Tienen otra vez aquí metido un triangulito. ¿Va? Y fíjense qué es lo que está diciendo el lema de Gursat con singularidades. Dice, a ver, supónganse que sobre este triangulito ustedes tienen un punto Z0. Vean, el punto Z0, aquí lo estoy dibujando dentro del triangulito, pero puede estar inclusive en la frontera del triangulito, ¿no? O sea, puede ser ese el punto que estoy dibujando aquí en rojo, puede ser cualquiera de estos puntos, ¿no? Puede ser cualquiera que esté en el interior o que esté en la frontera. Ya sea en los lados o inclusive en, el, en los vértices, ¿no? Entonces, en cualquier lado. Y aquí va la parte importante. La función f ya no es holomorfa en todo u, sino que lo es en u quitando el punto Z0. Es decir, quitan este o quitan este, depende de cuál sea su punto Z0. Yo sé que esta f es holomorfa. A ver, voy a poner así. F holomorfa. En u, pero no en z0. ¿Va? Entonces, es holomorfa en todo U Quitándole un punto Pero aquí va el precio que hay que pagar Porque hay que pagar un precio para que se valga el teorema no La F le voy a pedir Que sea continua En el punto Z0 ¿Vale? Si tiene esas condiciones Lo que va a decir el lema de Gursat con singularidades Es que aún así La integral sobre la frontera del triángulo De la función F eh, tiene que ser 0 a 1 ¿va? Entonces, si es una generalización respecto al teorema anterior porque el teorema anterior nos pedía holomorfía en todo el dominio aquí estoy pidiendo holomorfía en todo el dominio quitando un punto ahora, fíjense muy bien ¿por qué es generalización? fíjense que en realidad esa condición de que la función esta f sea continua en el punto z0 esta condición que tenemos aquí, aunada al hecho de que la función f sea holomorfa en u quitándolo de z0, fíjense que nos implican, es algo que es implícito en el teorema, ¡Ay, ah, oh, eh, este, este ya está muy, muy gordo este, ¿no? Pues a ver. Estas dos condiciones nos implican que la función, esta f que tengo aquí, es continua en todo u. ¿Por qué? Acuérdense que si una función es holomorfa, la función es continua. Entonces, si la función es holomorfa en U quitándole Z0, la función es holomorfa en perdón, la, la función es continua en U quitándole Z0. Y como la función es continua por pues es en Z0, la función ya me salió continua en todo U. ¿Va? Entonces, una observación importante que hay que hacer es que las dos condiciones que nos va a pedir el teorema del de, lema de Cursat para para singularidades, es que la función f es continua. Estas dos condiciones nos implican que la función f es continua en todo el dominio. ¿Vale? Lo enunciamos así porque queremos resaltar que la holomorfía solamente se pide en una cierta región, en un punto, y, la, y en ese punto especial requiere continuidad. Pero por lo que acabamos de decir, ambas, ambas este, condiciones nos implican que la función f es, tiene que ser holomorfa en todo u, y además, aunque se ve un poquito más complejo a dividirlo en dos condiciones, sí es eh, lógicamente o sintácticamente más elegante ¿no? que escribir la continuidad porque la continuidad se sigue de las dos condiciones que tengo aquí. ¿Vale? Entonces, hay por ahí muchos libros donde dice, tómate una función holomorfa en u quitándole z0 y que sea continua en u. Nosotros lo repito, lo estamos haciendo así porque la continuidad en u se sigue de simplemente pedir la continuidad en z0 y recordar que una función holomorfa es continua en todos los lugares donde sea holomorfa. ¿Vale? Entonces, eh, bueno. Aquí ya les dije una cosa extra, pero en resumidas cuentas, el lema de cursar con singularidades. Lo que dice es una función holomorfa en un abierto conexo quitándole un punto y que sea continua en ese punto. Va a satisfacer que su integral sobre la frontera de cualquier triángulo metido en esa región tiene que ser cero. Ojo, si es bien importante decir que la singularidad, si el punto Z0 especial, tiene que estar sobre el triángulo T, ¿vale? Entonces, esa es una parte importante, ¿vale? A ver, ¿alguien tiene alguna duda o alguna pregunta del lema de Gursat con singularidades de su enunciado? No, ¿No? gracias. Sale, y vale. A contaros, gracias por responder. Ok, entonces, vamos a hacer la demostración. Y la demostración, no se espanten Porque a lo mejor ustedes pueden decir Híjoles, vamos a estar otra clase Y 20 minutos viendo la demostración Y la vamos a dejar en la mitad Y se nos va a olvidar para la mañana Y la vamos a repetir No O sea, realmente ya hicimos toda la chamba Con hacer el lema de Bursat. Lo que vamos a hacer para hacer esta demostración Es realmente Casi casi como en geometría ¿No? En geometría es bien chistoso Porque cuando ustedes llevan geometría moderna aunque sea geometría analítica ahí está un dicho, ¿no? Que a veces dicen los profesores de Siempre que quieres demostrar algo, si encuentras el triángulo adecuado, puedes demostrarlo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, ya no vamos a hacer una demostración tan analítica, sino que vamos a hacer algo parecidísimo a lo que hicimos con el, la demostración del lema de Gursat clásico. Es, si tienes una, una figurita cualquiera, divídela en triangulitos y ocupa lo que ya sabes para el lema de Gursat en triangulitos. Entonces, no vamos a hacer una demostración larguísima, vamos a más bien dividir en triangulitos toda la vida. Entonces fíjese, ¿cómo vamos a hacerle para esto? Entonces vamos a hacer la demostración. Entonces, la demostración la vamos a dividir en tres casitos. Que esos tres casitos van a depender de la ubicación del punto Z0. Por eso también quise hacerles este dibujito. Recuerden que el punto Z0, que es el punto que tiene que estar sobre el triángulo, tiene tres chances. O es un punto que está literalmente en el interior. O es un punto que está en la frontera. Pero la frontera la voy a dividir en dos casitos. Ya sea que esté sobre un lado del triángulo o que esté sobre alguno de los vértices. Entonces, esos van a ser los tres casos. O soy un vértice, o estoy en algún lado del triángulo, o estoy en el interior del triángulo. ¿Vale? Porque con esos casos voy a obtener la división del triángulo. ¿Va? Vamos pues a ver, fíjense. El caso 1 es, si Z0 es un vértice del triángulo T. Entonces, fíjense. En ese caso, voy a tener una situación como la, la de la figura que tengo aquí. Y a lo mejor aquí la figura está bien chiquitita. Pero fíjense, aquí el punto Z0 es, por decirlo algo, por fijar ideas, el vértice ese que tengo aquí, el vértice inferior Entonces, ese es Z0 ¿Va? Entonces fíjense ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Lo que voy a hacer aquí es Tengo sobre el punto Z0 Fíjense, dos lados del triángulo, ¿no? Que llegan hacia Z0 Entonces, voy a tomarme cualquiera de esos dos Aquí solo, solamente para hacer esquemáticos en la figura Voy a tomarme el que aparece aquí en la parte de aquí arriba ¿No? Y ojo, ese triángulo no, no tiene por qué ser rectángulo ¿No? O sea, es un triángulo cualquiera Entonces, bueno, aquí en la figura Me pusieron que era rectángulo, ¿va? Entonces fíjense entonces, sobre ese, cualquiera de los lados, voy a obtener un punto, aquí le estamos llamando Z2, ajá, y voy a utilizar también sobre el otro lado un punto Z1 y con eso voy a obtener un segmento de recta, que es sobre el triángulo. ¿Para qué voy a hacer eso? Pues voy a poner un triángulo aquí, T1, y voy a aprovechar esos dos puntos para obtener otros dos triángulos que tengo acá, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo importante de esa división que estoy haciendo? Fíjense, pues nuevamente, como ya hicimos anteriormente, si yo quiero calcular la integral sobre la frontera del triángulo T y yo hago esta división, vean que esa integral es la suma de la integral sobre la frontera de T1 más la integral sobre la frontera de T2 más la integral sobre la frontera de T3. ¿Qué es lo importante de esta división? Vean que en los triángulos T2 y en los triángulos T3 son triángulos donde la función es holomorfa. ¿no? Ahí no tengo el problema con el punto Z0. Entonces, la integral sobre el triángulo T2 y sobre la frontera del triángulo T3 son 0 por el lema de Gursat que demostramos hace rato, ¿no? Porque ahí no tengo singularidades ahí la función es holomorfa. Entonces, lo que le estoy diciendo aquí es que la integral sobre la frontera del triángulo T la puedo calcular simplemente como la integral sobre la frontera del triángulo T1, que es algo que seguramente debe estar escrito... Eh, ¿No aquí le estoy dando la construcción? Aquí, ¿no? Entonces, ahí está sobre la, Aquí está la, la integral esa Entonces Ya nada más tengo que ocupar el triángulo T1 Para calcular esta La integral de la frontera de, Perdón, la integral sobre el triángulo que me interesa uh -huh. Ahora, fíjense muy bien lo siguiente Y aquí va la parte que es eh, La única parte como analítica compleja Que es Vamos a notar que el triángulo sobre el que estamos trabajando Es compacto ¿Por qué? Pues porque es cerrado y acotado ¿no? Y además, como les hice la observación hace rato la función esta es continua en, toda, en todo U. ¿No? Entonces, ustedes recordarán que una función continua manda compactos en compactos. Ese resultado, de hecho, lo platicaron conmigo. Uh -huh. Y de hecho, venía haciendo sus tareas. No me equivoco, ¿no? Entonces, como el triángulo es compacto, F del triángulo va a seguir siendo compacto, pero en, en su imagen. ¿Sale? Y entonces, fíjense, muy bien lo siguiente. Con eso puedo estimar la integral sobre la frontera de T1. ¿Va? porque esa integral, la norma de esa integral, como siempre, la puedo estimar por la cota ¿no? de la función de esta f, que como justamente no estoy sobre una región compacta, el, de hecho esa cota se alcanza en un máximo, entonces eso es menos igual al máximo de la función de f, pero fíjense, sobre los puntos de t, por la longitud de la frontera de la curva en cuestión, ¿no? es decir, el perímetro de t1, ¿vale? A ver, ¿por qué quiero hacer esta estimación? Porque noten lo siguiente, la forma en la que yo obtuve el triángulo ST1 fue tomándome un punto Z2 y Z1 en los dos lados que convergían hacia el, hacia el punto Z0 y con eso obtuve la división esta, ¿va? Y me di cuenta que sobre los triángulos nuevos que obtengo aquí no tengo dependencia del integral, solo tengo dependencia sobre el triángulo T1. Entonces fíjense, ¿qué pasa si voy haciendo a Z2 y a Z1 tendiendo hacia Z0? Sobre el segmento correspondiente, pues justamente el perímetro del triángulo T1 va a, va a ir tendiendo a 0, ¿no? Y entonces, pues, fíjate, eso es justamente lo que voy a hacer aquí, ¿no? O sea, como la integral, ¿no? De la frontera de t solamente depende del triángulo t1. Lo que puedo hacer es Hacer que Z2 y que z1 tienen una z0. Para que el límite de esa integral que tengo aquí vaya a ser 0. Ajá, vea, vea que el límite de esta integral sea 0 y por ende el integral de eh, la integral esta que tengo aquí sea 0, ¿no? Como aquí ya no tengo dependencia del punto z2 ni del punto z1, esa integral va a ser literalmente 0 sin ningún límite, ¿vale? Que es justamente la idea de la demostración que, que les acabo de hacer aquí, ¿no? O sea, lo va a hacer que z, eh, que la z, ¿no? Que el z1 tienda aquí hacia, perdón, z0, eh, se va a colapsar la integral que tengo aquí. Y eso me va a llevar a que la integral de la de la de, sobre la frontera del triángulo sea 0. ¿Vale? Ok, bueno, ese es el primer casito. Eh, y bueno, desgraciadamente ya son las 9, entonces nos vamos a quedar en ese casito. ¿vale Entonces, eh, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, eh, con todo... siéntese con la libertad de hacérmela ahorita. Y si no, eh, el día de mañana podemos verla.